Seguimos en esta, en esta sesión uh, después de la presentación del Deciding Fest. Bienvenida Ingrid. Gracias. Es un placer tenerte aquí en esta edición de, del Deciding Fest. Uh, nos hace mucha ilusión uh, tenerte invitada y también, pues, uh, sobre todo después de, de haber visto esta magnífica presentación. Uh, recuerdo también para, para toda la gente que está participando en el en el Decidim Fest que están todas las sesiones uh, disponibles en el disponibles en el uh, en el meta en el MetaDecidim.org, y, y ahí podéis ver las presentaciones de las diferentes ponencias y allí también estamos recogiendo las, las diferentes preguntas a uh, Ingrid en su presentación Uh, Ingrid es investigadora, es profesora en la universidad, hace muchos años que investiga la relación entre la sociedad y la tecnología y lo hace de, de, desde una manera uh, crítica pero también de una manera pues yo creo que muy atrevida a través de, pues, de la filosofía y sobre todo de proporcionando Uh, elementos uh, yo creo que para la, la reflexión para una comprensión también compleja de los retos a los que nos enfrentamos que pues realmente son uh, muy complejos uh, en su presentación nos introduce algunos uh, algunos puntos que para mí son fundamentales para entender uh, el momento social en el que vivimos en torno a las tecnologías uh, en los que precisamente ella pues, sitúa uh, parte de, de, de la problemática, ¿no? el capitalismo de la plataforma, la distan el, la distancia el distanciamiento social, uh, esta, este paso a la, a, la, a la sociedad de control con esta referencia magnífica al texto de, de Deleuze y de, de, de Guattari del, del post scriptum a La capacidad de las máquinas de, de, de aprender, a la capacidad de predecir el rol de la inteligencia artificial a, y esto de, la, de, de cómo nos convertimos, nos convertimos en, en automatas conectivos. Y al final acaba con esta idea que puede ser polémica pero que a la vez yo creo que es a, ilustradora de cómo abrir el debate ¿no? de la servitud voluntaria, ¿no? esta conciencia que asumimos al final respecto a cuál es nuestro rol. Entonces, yo quería, antes de dar paso a las preguntas que hemos recibido de la, de la, de la comunidad, a preguntarte sobre, sobre las tensiones, o sea, cómo aprovechar, digamos, esta llegada a la, a la noción de la, de la servitud voluntaria para dar un paso, digamos, empoderante, ¿no? un paso hacia cómo, cómo sobrepasar, digamos, este recorrido del... del pues eso, ¿no? de, de estos pasos de toma de conciencia para, para poder actuar también, ¿no? ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? Bueno, los pasos no, no, no lo sé, Arnau, gracias por la invitación y, y es, es creo que ha sido muy bueno este, estos dos tiempos, estas dos temporalidades, este poder hacer que la gente um, pudiera acceder a las, a las charlas según su propio tiempo, yo creo que, que es un gran acierto para no tener que estar como pendiente de un momento muy, muy específico. Y con relación a la, a la servidumbre voluntaria, hay una frase que me gusta mucho de una película que se llama La Lazzaro Felice, donde hay una marquesa que tiene a, un, a una familia um, encerrada, cultivando sus tierras, cuidando de sus tierras, y le, dije, le dice a, a su hijo que no los, no los libera, no los, no los deja ir, porque si no se reconocerían como esclavos. El primer paso, y es algo que ya digo en la presentación, es desnaturalizar los medios, es decir, entender, romper con el ilusionismo, que es algo muy necesario, entender todo el proceso de construcción del discurso, que pasa por entender las herramientas y luego las aleaciones que permiten estas herramientas, ¿no? que esto también es de, de Deleuze. De hecho, Deleuze dice que son más importantes las aleaciones que las, que las herramientas, pero no se entienden las unas sin, sin las otras. Uh, entonces, al, des, desde el discurso público, tanto si es uh, uh, público um, organizado desde el sector estrictamente público, desde la administración o desde el sector más privado, llevamos muchos años, yo diría décadas, uh, construyendo un discurso sobre la tecnología muy, muy um, iluminista, muy, uh, casi de prestidigitación, ¿no? como si fuera algo mágico, algo salvífico, algo algo mesiánico. Y este, este discurso, basado en, en el carácter mágico de la, de la tecnología, pues ya es hora que se, que se desmonte un poco, se cuestione, um, o que se contextualice bien cuando se habla de innovación, a qué se refiere uno cua, con, con innovación. Entonces, uh, hay mucho por hacer porque se ha hecho mucho para construir este aspecto mágico, uh, incuestionable, um, incluso incomprensible de la, de la, de la tecnología. Entonces, uh, muchas hemos tenido que sufrir uh, etiquetas, ¿no? apocalíptica, uh, uh, tecnófoba y cuestiones de este tipo cuando, precisamente, cuando hablamos de algo es porque nos interesa y nos interesa mucho y, y lo apreciamos mucho. Pasos, al que se asuma la ambivalencia de la, de la tecnología y, y, como decías tú, su, su complejidad y sus contradicciones y al luego que, um, de alguna forma, asumir las riendas de este, de este diseño, como decía al final de la, de, la, de la charla, entender que el diseño es una cuestión política, que esto creo que también Gerlovin en su presentación me ha hecho ilusión ver que, que también hablaba de la relación entre el diseño y los estados de ánimos individuales y colectivos, y cómo esta asociación no siempre la, la tenemos en cuenta y, y cada vez es más importante, puesto que vivimos en estos entornos diseñados, construidos, estos entornos digitales que están um, cuya arquitectura se plantea de principio a final y, y donde hay muy poco margen para el azar o para, o para um, la deconstrucción de este, de este espacio. Entonces, desna conocer, desnaturalizar y uh, luego um, generar las herramientas suficientes para crear marcos alternativos, sin duda. Uh... Sí, en, en Eloy García en el, el MetaDecidim justo hace una reflexión muy interesante en torno, digamos, a, a, o sea, casi la, a la imposibilidad de la desconexión, a la desconexión casi como, como privilegio ¿no? de, de, de algunos pocos en un mundo pues, ultra y hiperconectado y nos pregunta concretamente uh, eso, ¿no? ¿Qué, qué salida se puede articular de manera efectiva que no impacte más aún en la precariedad, la soledad y la ansiedad permanente por la falta, digamos, de, de horizonte. Bueno, habla de horizonte laboral, ¿no? Pero creo que podemos hacer también una, una extensión de, de, de eso, ¿no? De, de, de, de, de no plantear esta disyuntiva frente a una desconexión a una, o, o una no desconexión, sino de entender primero el, el problema y después hacia dónde caminar, ¿no? Con, sin que nos quedemos aislados o fuera, digamos, de, de, un, de, un, de un espacio absolutamente controlado y vigilado. ¿no? Claro, la desconexión es una fórmula universalista y que casi que plantea la, la tecnología al margen de todo lo otro, cuando ahora mismo ya es indisociable. Entonces tenemos que plantear esta relación de la tecnología con la sociedad de una forma siempre recíproca, compleja y, y completa, más, más transversal. Los que, están ya des, los que desconectan a sus, uh, a sus familiares son precisamente los los grupos de Silicon Valley, que hacen, permiten que sus hijos crezcan en un entorno sin excesivos estímulos um, informáticos, ¿no? Y esta, esta, este solo dato ya nos debería hacer reflexionar bastante. Al, y desconexión al... ¿De qué y para qué? ¿no? Se, por ejemplo, un ejemplo muy claro es, uh, cómo, es cómo hemos podido acceder a, la, a los cuidados con la gente mayor encerrada en casa y cómo las pantallas, en este caso, la pantalla conectada, la pantalla con, con, en la red, conectada con la red, ha permitido una cierta comunicación con, con, con nuestros mayores. Pero también ha servido de excusa para mantener el protocolo más recio y más, más firme y no encontrar formas de gestión más uh, modulables, en un sentido, esta vez sí, muy positivo, más flexibles, Uh, y menos rotundas. Entonces, a veces, uh, esta conexión hace de sustitutivo de, uh, de, de, de la conjunción humana, ¿no? de formas de relacionarnos uh, mucho, más, uh, mucho menos categóricas. Entonces, esto es importante, que la conexión no, nos, no, no sea una herramienta supletoria para otras formas de relación, de relación humana. Y después, al, esta conexión qué formas sociales genera. esto para mí es muy importante. Está muy analizado, yo ya lo hablé en la conferencia, pero ya uh, se está hablando en los últimos años de las formas sociales que generan las, este capitalismo de, de plataforma, uh, y entonces se trata de ver un poco uh, qué, qué otras formas sociales se pueden generar a través de un diseño menos, de la tecnología menos, menos autoritario. Y luego, como el lo apunta muy bien, esta idea del privilegio, de la desconexión, que lo vemos encarnada en Silicon Valley, pero también tenemos que pensar que hay mucha gente que ni tan solo está conectada. Es decir, que, estamos tomando, que no se puede tomar una medida universal sin tener en cuenta um, toda, toda esta población uh, que está directamente excluida. Y que, y que a lo mejor, y ahora pienso en proyectos como el Dengue Torpedo, por ejemplo, uh, que a lo mejor um, permiten conexiones que tengan una incidencia social... Uh, muy muy interesante para, para proyectos muy específicos. Es decir, para, para poner, para crear una estructura adversaria. El proyecto de torpedo que es un, un proyecto de rastreo del, del mosquito, digamos, para ver qué zonas es, en qué zona se encuentra y para evitar la propagación de la malaria, etc. Esto, esta herramienta de gran impacto social, uh, tiene un objetivo muy concreto y si desconectas de esto, desconectas de, de los beneficios um, de este tipo de herramientas. En cambio, al, otras herramientas, una, una red social, lo que hace su objetivo final es automatizar la socialización. Entonces, desconectar de ahí se ve, de lejos, que es, que es algo bastante necesario e incluso interesante. Entonces, se trata de ver la, cómo está diseñada la tecnología y para qué sirve ¿Cuál es el objetivo final? No el que nos dicen, sino su objetivo final, fruto de un análisis muy riguroso y, y a partir de ahí tomar decisiones. Porque el eslogan siempre es engañoso, ¿no? El eslogan de las redes sociales es uh, cómo construimos esta comunidad global, que es lo que dice eh, Mark Zuckerberg, ¿no? Cómo construimos este, esta glo comunidad global, pero siempre dentro de mi casa. Magnífico. Uh... Mira, justo, o sea, saltando a una cosa un poco más abstracta que tiene relación directamente con esto, que es como la, la, el valor, ¿no? El valor de, de lo inmaterial, ¿no? La Megan Sherman nos preguntaba sobre, sobre si el extractivismo de los datos, esta capacidad de generar valor a partir de, pues de, de los datos que generamos como usuarios, ¿no? Ah, si sí, al final se ha convertido en el principal, digamos, en la principal mercancía ¿no? del capitalismo de plataforma. Realmente, o sea, el, el, nuestra vida, la vida humana, ¿no? Porque es la que genera estos datos que son extraídos por las plataformas. Se ha convertido en la mercancía del, del capitalismo. Bueno, esto lo estudia muy bien, sobre todo Shoshana Zuboff en, en, sus, en sus estudios desde los 80 hasta la, la actualidad. Entonces, yo voy un poco a remolque de, de ella y de gente como, como Kate Crawford, que realmente tienen una capacidad de análisis tecnológico uh, mucho más, incluso estricta, ¿no? porque, porque entienden de, de, uh, de primera mano del. De, como mínimo de arquitecturas algorítmicas, ¿no? Un día hablando con un informático decía, bueno, un algoritmo, un algoritmo puede ser lo que, lo que cada uno quiera, ¿no? Es una, es una función, es una fórmula, es un código de, de, de programación de una serie de, de instrucciones. ¿Al ¿Qué instrucciones damos? Esta, esta es la... puede ser una cosa muy bella, ¿no? Ciertamente un, un algoritmo. Y con, y con relación a los datos, al no hay ninguna duda, o no hay demasiada duda, que son que es el, el oro, digamos, del, del siglo XXI. Y, y la cuestión es um, entender también que esto es la insaciabilidad del sistema. Es decir, los datos pueden ser útiles ahora, pero dentro de dos años estos mismos datos ya no serán útiles porque uh, habrá otra empresa que habrá uh, conseguido datos de más calidad introduciendo um, no sé qué tipo de crossover tecnológico que le permitiera uh, sacar conclusiones mucho más, mucho más efectivas. Al, esto también tiene, bueno, se tiene que tener uh, un, poco, un poco en cuenta. Y después que uh, el, el capitalismo siempre ha usado los datos sociales como, como valor, como mecanismo de extracción de, de valor y de, y de capital. Al los procesos de segmentación no son no vienen con un entorno digital. A veces la gente se la seguía por los supermercados y se, y se deducía que la gente que compra uh, unos cornflakes pues también le interesa el champú X. ¿no? Y estos procesos de observación social que cruzaban uh, datos para, para generar perfiles uh, de consumo mucho más específicos, con los que el, el empresario perdía mucho, men mucho menos tiempo dinero porque iba, sabía más lo que le gustaba uh, la predilección, el gusto, el deseo del, del consumidor, pues esto ya viene desde el origen del, del capitalismo. De hecho, el propio Lewis Mumford lo explica muy bien, hablando incluso del siglo XV, de cómo el capitalismo tuvo que inventar todo un sistema de predicción para conseguir vender mercancías que el usuario no había visto, que es lo, de lo que va Amazon, ¿no? Al final, ¿cómo compras...? Algo que tú no has visto, pues a través de un sistema de recomendaciones, un sistema de prestigio público basado en esta coralidad de voces, uh, muchas de las cuales son bajo pago, ¿no? Hace unos meses Amazon tuvo que sacar miles de reseñas falsas que eran campañas de promoción. Creas este sistema de prestigio público y, y ya tienes al, al, el cheque hecho, ¿no? La, la, compra, la compra hecha. Es decir, los datos que son, no dejan de ser patrones de comportamiento y segmentación de un, de un perfil social muy específico, vienen, vienen de lejos y son inherentes al propio sistema capitalista. Es decir, sí, la respuesta es, es, es sí. Muy bien, muchas gracias Ingrid. Uh, mira, Sara Suárez nos ha dejado otra reflexión y una pregunta también sobre, volviendo a la cuestión que ya, ya anticipaste que sugeriría debate sobre la, sobre, sobre la propia de voluntad en la servidumbre, ¿no? y, y dice así la pregunta, dice ¿en qué sentido se podría o debería decir que es, volunt, digamos, que es voluntaria esa servidumbre? O sea, tenemos todas y todos la capacidad y los recursos necesarios para decidir no aceptar ese desequilibrio de poder independiente de si somos críticos o acríticos con él. Dice, teniendo en cuenta que los servicios y productos de las grandes tecnológicas son ya necesarios para vivir en comunidad en nuestra, en nuestra sociedad, es una cuestión de voluntad, o sea, cuestiona, esta pregunta cuestiona realmente la cuestión de la voluntad, ¿no? Hombre, en el texto de Lavoisie hay una cierta ironía cuando se habla de servidumbre voluntaria, porque, y porque la voluntad que dibuja es una voluntad muy, muy diluida, muy automatizada, muy... Uh, bueno, sobre todo cuando habla, por ejemplo, de, la, de qué tipo de valores o de procesos de desvalorización genera una estructura social tiránica. Él habla de la gente que va a la guerra, que va sin, sin, con desánimo, ¿no? Y es esta idea de que a nuestra voluntad se ha convertido en algo incluso irrisorio, en una cosa muy, muy anémica, muy, muy poco dinamizadora socialmente y que traduce muy poco del individuo. Es como una especie de, de zombie, ¿no? La, una voluntad zombi, pues, que sería una antivoluntad, como apunta muy bien la pregunta. ¿En qué sentido podemos hablar de voluntad? No, es una voluntad transfigurada, es un, es un querer tan inducido que no hay rastro del, del, del, del sujeto que hay, que hay detrás. Entonces, el, um, la cuestión es cómo resubjetivizar y cómo, um, cómo, re, cómo reconquerir, y perdón por la metáfora bélica, pero al, este, este querer, esta soberanía de la, que habla, de la que habla Rousseau, esta voluntad individual y general. Nos discutimos mucho sobre procesos colectivos, sobre la voluntad general, sobre las formas de lo colectivo y hemos desatendido mucho las formas de lo individual. Entonces, para mí hay una disociación muy grande entre los objetivos y expectativas sociales y los objetivos y expectativas individuales. Es como hay una disociación muy clara de puertas adentro, de cara a nuestro ser. Estamos pues, todo el día en estas plataformas viviendo nuestras irrealidades uh, uh, personales. Y luego nuestro ser socia social um, busca otros objetivos. Entonces, armonizar también la esfera más privada, más personal y la más colectiva sería bastante, bastante necesario para que esta voluntad realmente uh, fuera una cosa de, de como transformadora, ¿no? Y no esta, esta cosa irónica a la que apunta la voz así que es como algo que ya hemos perdido. Es algo muy... muy... Sí. Que hemos, que hemos perdido. Pero el lago así es muy, es muy claro, dice, pero es que es, el poder es una cosa tan ridícula y, al, y, la, y el cómo uno, una sola persona puede provocar tanto dolor, ¿no? Y la pregunta es cómo estas empresas pueden haber acumulado tanto poder y provocar tanto dolor si al final es al, la, la credibilidad que tienen, la legitimidad que tienen, se la damos no, nosotros. Entonces, la, como apuntaba en la charla, la, la respuesta no es la desconexión, porque la tecnología es una, y en un mundo globalizado es imprescindible para tomar decisiones que incluso puedan favorecer a otras comunidades. A la, la, no es la desconexión, sino la desconexión con una forma de, uh, de construcción social que, que, que, que ha desmembrado el, el contrato social directamente, ¿no? Uh, mira, relacionado con esto ya como última pregunta, Ingrid, uh, o sea, dando un paso más atrás de la voluntad, yo creo que es, es muy importante también como para dar este primer paso, ¿no? De, de, de, de entender uh, qué está pasando, ¿no? Porque pues ahora se ha puesto de moda este documental de Netflix, ¿no? Donde hablan los propios CEOs de las principales compañías y ellos mismos alertan de los riesgos, ¿no? Paz Peña en, en su... En su en su presentación también lo comenta ¿no? que nos dirán que van a hacer tecnologías más, más inclusivas, más uh, feministas, más que van, van a in, eh, ir introduciendo valores que van a parecer que, que, que hacen como un poco la, pues, la, la, la revolución verde, pero siempre manteniendo su capacidad de generar riqueza. ¿no? Pero digamos, ¿cómo...? Esta idea que creo que es muy interesante del autómata cognitivo, ¿no? en el sentido de que, de que al final interiorizas esta dinámica de, de, pues eso, ¿no? de, de, de cómo acabas interaccionando porque al final han diseñado así la tecnología y, y tú tienes este automatismo, ¿no? el, el scroll infinito ¿no? de pasar el móvil y yo pues siempre puedo consumir recursos informativos porque siempre tengo estos recursos, esos recursos disponibles. Eso está hecho directamente para generar procesos de adicción, no? procesos ludopáticos de, pues de, de, de atención. Entonces, ¿cómo, cómo afrontar y, y recupero la, la dimensión colectiva? Porque, claro, obviamente hay un proceso, digamos, de, de individual, pero ¿cómo afrontar la dimensión colectiva para... para para entender ¿no? de, o cómo desafiar este, este automatismo cognitivo que es imperceptible y que tiene que ver, como hemos comentado mucho, con el diseño, pero tiene que ver con, al final con, con todo lo que hacemos ¿no? a través del móvil, a través de nuestros hábitos uh, y estoy pensando también incluso la, la, la, en la... En la gente más, más joven, ¿no? que ya ha crecido con esto y, digamos, ya, ya ha interiorizado esta, digamos, este automatismo cognitivo permanente, ¿no?, que para, para ellos el internet uh, es, es solo esta parte, ¿no? son estas redes, estas redes totalmente performadas, construidas y automatizadas, ¿no? Claro, el Green Deal, todos, todos venderán su etólogo, ¿no? So, so, todos tienen su etólogo en todas estas grandes empresas, uh, estas plataformas digitales tienen su, su, su departamento de ética corporativa y todos elaborarán este Green Deal uh, para seguir uh, creciendo y haciendo lo mismo, esto, esto, esto será así. Y, y evidentemente tendremos que sospechar porque no lo que no va a querer la empresa es dejar de ser uh, lo, que, lo que ya es. De hecho, hay como un cambio, sobre todo a medianos de los 2010, 2015-2020, cuando esta extracción de datos de la que hablábamos se vuelve mucho más salvaje, ¿no? Y eso se ve muy claramente con el cambio en las interfaces, la historia de, de Facebook yo creo que es paradigmática en este, en este sentido. Entonces lo de las, lo de las adicciones es, es una cosa realmente seria. Yo he hablado con algunas profesoras um, que han tenido que hacer toda la docencia online como muchas profesoras hemos tenido que de universidad también lo, lo hemos hecho y están encontrándose con problemas uh, de adicciones reales a, a las pantallas, pero esto nos pasa a todas. Uh, ¿no? A esto no, no, hay, no hay persona que esté exenta de, de ello. Entonces, al... Uy, es que hay obras de aquí, me están, me están taladrando la, la, la cabeza. Um, esto, esto lo, de las, lo de las obras, lo voy a, lo voy a unir, ¿eh? ¿Por qué es importante volver a, a...? ¿Cómo podemos volver a lo colectivo? Saliendo de, estas, a, de estos caparazones, estas, a, estas casas a, confinadas a, que además a, se han sustentado en, en unas redes sociales no menos atomizadoras, para generar la comunicación social a lo largo de estos meses. Entonces, primer paso es encontrarnos en la esfera pública real, salir de estas casas, poder romper con este protocolo tan asfixiante en nombre de la salud general, pero, cuando, pero en nombre de una salud muy concreta, porque esta también es, es, es otra cosa. ¿no? Cuando hablamos de salud, ¿de qué salud hablamos? Se ha desconsiderado, la, la salud mental es otra cosa ¿no? y al, entonces ya no forma parte de nuestro, de nuestro día a día. Habremos salido inmunes, a lo mejor, o habremos salido sin enfermar, pero generaremos otras, otras enfermedades menos obvias uh, y que tienen que ver con, las, con otras interfaces, que es la interfaz del cerebro, que es el, el, el ámbito privilegiado, el ámbito de acción principal de, de estas empresas. Entonces, cuando hablemos de en una mesa donde se abre de salud, sí, tendrá que ver a alguien que uh, pueda decir algo al respecto de, de estos temas y que entienda la salud de una forma mucho más uh, holística, muy, entendiendo que, que es um, los estados psicosomáticos que, que, que vivimos, uh, es decir, todo lo que tiene que ver con el psiquismo, todo lo que um, de alguna forma es, es afectado cada día a través de las interfaces uh, digitales y luego, evidentemente, el cuerpo, que ya por un poco margen de acción nos han dejado ¿no? encerrándonos en estas lares. Es decir, cuestionar el, los protocolos uh, universalistas o generalistas, uh, entender la, la salud de esta forma poliédrica y cuando se hable de, de interfaces, entender qué tipo de relación se establece con nuestros, con nuestros cerebros, porque realmente es, es esto que se, está, dis, se discute, pero, de, pero se discute de una forma minimi, muy minimizadora, porque el... De hecho, es curioso que, que muchos estudiosos uh, que empezaron o empecé, empezamos con cuestiones más uh, desde estructuras sociales, de estructuras tecnológicas, vayamos a algo tan difícil, tan oscuro y tan complejo como es uh, el estado de ánimo uh, colectivo, los estados psicológicos que se derivan de estas formas de, de, de comunicación. Entonces, uh, tenemos que tomarnos muy en serio esto y ya está. Pues muchísimas gracias Ingrid, uh, un placer de conversación como siempre y esperamos que, bueno, el debate sigue abierto en MetaDecidim, también te invitamos a estar atentas si surgen más comentarios a... En, con nuestra comunidad y, y esperamos que de pues que pronto físicamente aquí para volvernos a encontrar y también seguir pensando esto desde espacios concretos, en este caso como es el Canódromo y también muchas gracias otra vez por, por, por tu participación en, el, en, el, en esta edición del Deciding Fest. Gracias Arnau, espero que nos encontremos físicamente y compartamos espacio común más allá de las interfaces.